Hola a todos de nuevo, soy Álvaro de y hoy os traigo un nuevo vídeo. Esta, en esta ocasión eh, vamos a ver el proceso de montaje de una turbina que seguramente me hayáis visto montar en, en Twitter hace un tiempo. Vuelvo a ser el Álvaro del futuro. Eh, nada, estoy haciendo simplemente esta intro porque no la tenía grabada en su momento. Entonces, bueno, pues hago aquí la, la intro al vídeo y nada, simplemente pediros disculpas de antemano porque hay alguna zona del vídeo que no se escucha demasiado bien, ya que en ese momento estaba calibrando máquinas por aquí y se escucha mucho ruido de fondo, prometo comprar un micro próximamente o que me lo regale a Oscar de Brico una de las dos opciones me, me valdría. Eh, así que nada, no os doy más la turra y vamos al vídeo. La primera fase de este proyecto fue buscar un modelo 3D por internet que nos pudiera valer eh, aproximadamente para lo que querían hacer en el centro. Y en concreto nosotros escogimos esta, esta turbina que la descargamos de esta web que tenéis aquí, free3d.com, vale, es un modelo de pago y sobre esta turbina tuvimos que hacer una serie de modificaciones para poder imprimirlo porque una de las premisas que tenía el cliente es que los ejes internos se tenían que mover ya que querían que este modelo fuera un modelo que los alumnos pudieran interactuar con él a través de un programa de control de turbinas que tienen en, en este caso en un centro de formación profesional. todas las piezas de la carcasa como las piezas internas, bueno, todavía me falta aquí una pieza, pero que es más un embellecedor que una pieza realmente funcional y útil para la máquina, simplemente para tapar una unión eh, y todavía se está imprimiendo. Pero bueno, tengo aquí en principio todo lo necesario para poder montar ya completamente lo que es la carcasa y los ejes internos que lleva la, la turbina con todos los alaves y demás. Así que bueno, voy a desmontar todo esto y empezamos de nuevo colocando ya todas las piezas que hacen falta. Pues hasta aquí he llegado este vídeo de montaje de esta turbina Hay aquí pues prácticamente eh, cerca de unas 600 horas de impresión Más de 35 kilos de filamento Y alrededor de unas 100 horas de montaje Y el diseño 3D vamos Hay ciertas cosas que no están perfectas Como, como pasa siempre con estas cosas Siempre hay cosas que puedes hacer mejor o puedes hacer de otra forma pero bueno, he tenido un mes prácticamente para hacer el modelo completo Y digamos que no he tenido demasiado tiempo para andar haciendo experimentos Entonces he ido un poco a lo seguro eh, Y bueno, hay cosas que me han dado bastante guerra Como, como es estos cepillos de aquí Que como podéis ver, eh, la turbina lleva eh, dos ejes Que giran eh, a distintas velocidades, en concreto gira... Uno al doble de velocidad que el otro. Entonces, eh, si os fijáis, bueno, pues. Eh, seguramente que si sí, habéis visto las fotos que llevo subiendo en Twitter y demás. Pues he impreso uno de estos ejes. Fue pues lo, lo primero que imprimí, el eje este central. Y después, pues fui imprimiendo las distintas hélices. Y fui pegándolas alrededor del eje. Y el modelo, pues lleva estas. Estas. Vamos a llamarle. Mmm, mmm, contra hélices o contra álaves, vamos eh, Que no tenía yo una manera muy sencilla de hacer esto Porque al final lo que acabé haciendo es imprimir lo mismo que esto Los aros individuales y después añadiendo un montón de tornillos Pues ir colocándolos en el sitio Pero ya veis que las, las, los álabes no, no giran completamente centrados Las piezas al final nunca quedan en el sitio donde tú quieres Y al final pues... Es un poco difícil dejarlo eh, perfecto 100% como tendría que estar, vamos. Bueno, pues esto ha sido todo por este vídeo. Antes de terminar, simplemente quiero dar las gracias a mi amigo Tito, que ha sido la persona que me ha ayudado con la programación del Arduino, porque a mí ya se me escapa un poco el tema de programar en Arduino. Es una tarea que tengo pendiente todavía Y nada, que espero que os haya gustado el vídeo Que me dejéis un like Que os suscribáis si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós